Buena, buena, ¿cómo están? Estamos aquí en el juego del recuerdo y voy a jugar Action Biker, compadre. Eh, ¿Saben qué? Eh, este juego no lo entendí, compadre. Nunca lo entendí. Lo único que cachaba era que tenía que entrar en un lugar con una moto y moverme y no sé. Entonces voy a probarlo ahora. Para pensar bien de qué... trataba, ¿cachai? O sea, como para buscarle sentido a la wea. Así que démosle. El juego tiene una canción media divertida. Así que vamos. Ahí está la... Tenía esta entrada, ¿cachai? Action Biker. Puntaje. El mayor puntaje. Cuánta benzina tenía. Y presiona Space para partir. La barra. Tiempo bueno Así que démosle. Vamos, vamos a cachar. Action Biker. A ver. Ay... Bueno ahí estoy po, man. estoy en una moto, ¿cachai? Y como que. Como que tengo que.. que ir a alguna parte, po weón. ¿Cachai? No, nadie me está diciendo nada. Nadie me dice, por ejemplo, oye, weón, bueno, anda para allá, salta, esquiva algo, ¿cachai? O sea, mi.. Chucha, me, me da hasta miedo andar rápido, ¿cachai? Porque siento. <risa> <risa> Siento que soy como cervatillo, así todo me hace daño, todo me mata. Todo no, esos palos no los toco, esos árboles me matan. Eh, eh, el agua me. Eh, el agua me puedo ahogar. Entonces no cacho para dónde ir, weón. Muy cervatillo, así como por el bosque. Entonces estoy empezando a cachar que estoy andando igual, po, estoy, estoy andando por todos lados, pero como que todavía no. <risa> Como que todavía no cacho mover la moto, weón. Como que para pa pa pa allá y para acá. Para acá. Ah. Ah, ahí en 360 grados, pues compadre, cacho. ¿Qué te creí? Mira. Cacho, los árboles, weón. como seco Debe ser como otoño, no sé. que de repente me sentí en un rally weón así como que soy como que ¿qué voy a hacer no sé weón, un weón que corre en moto y, y, y soy el más bacán del planeta y me ponen una, una pista weón una pista para poder correr en esa en, en esa moto que parece una, una moto de repartidora de, de, de, de estas weas que son por repartir comida weón. a ver ¡Claro! Bueno, parece un, una de esas monoculias que andan repartiendo, ¿cachai? ¡Rrr! ¡Voy a repartir! Soy el mejor repartidor que anda en 360 grados. ¡Rum! A ver... Como que me dio frío, voy muy rápido. <ríe> oh, levanté la mano. <ríe> Cacha, mire! Llegué a la meta, compadre. Llegué a la meta, weón. ¿Qué te creí? Uy, oh, me dieron un premio. ¿Qué es esa weá? A ver. Uy, oh, weón, voy a chocar. Ah, como que me dio frío. Está haciendo frío últimamente. A ver. Crash helmet. Rompí mi casco, weón. Y que esa weá no se come, weón entonces ¿por qué parpadea, weón qué, qué, weón un semáforo, una baliza, weón me hizo daño, no, me escapo, no. ¿Qué onda esa weá, weón ¿No dispara la moto? No. Oye, mira tú. Ya, pues a ver, ¿qué más? Llegué al principio. A ver, benzina, si sí, yo cacho aquí tiene benzina. ¡Y deben vender! Deben vender copete. Y si me paro acá un poco... ¡Oye! ¡Eh! ¿Hay alguien adentro? ¿Sería...? ¿Qué, qué, qué hay ahí? ¿Para qué sirve, weón? Cacha lo que parezco, como una nave espacial, mira Soy como una nave una nave que vaya bajando o va avanzando hacia abajo. ¿Cómo la hay ahí? Cacha un cono. Ah no. La meta. Ah, pero estás es como de donde uno partía, o no? A ver. Mira, a ver, un poquito de velocidad. Más velocidad. No tanta. Cacha, soy seco. Ni un bonus, ni una weá, ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡No! ¡Mi moto! ¡No! ¿Qué pasó? Güey? ¡Cacha! yo, otra weá ¡Mira! A ver... ¡Ratch Helmet! ¿Y ahora? Reading... Letters... Reading... Letters... Letters... Eh... ¿Cuero? como cabalga, cabalgate, cabalgador de. Ah, son unas rodilleras parece, no sé. Ya. Yeah. Ring letters. Como una bota. Como. uu uh. De nuevo está esa weá ahí, weón, estoy dando vuelta en círculo, weón. A ver. A ver, le vueltas en círculo. Ah, calmado, esta esa wea. Sé ¿Sí? que me tinca que se come wean. Yo sé que esas aguas se comen. A ver. No me da napo, weón. A ver, espérate, ahora. <risa> ¿Y si disparo? Tampoco nada. Nada. ¿Qué hay acá? como una cárcel. Ah, no, una con... Oh, mira, mira, una rampla. Calma, voy a ir a tomar distancia. ¿Eh? Voy a tomar distancia desde por acá. <risa> A ver, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ¡Oh! Puta, perdí, weón. Ya, pero quiero ir a... Quiero, quiero Quiero ir a hacer esa weón. No sé por qué mi cuerpo me está diciendo anda, weón, y... Y salta en esa weón, vamos. Más, vol más velocidad, más, más. ¡Nyeaah! Otra más. ¡Nyeaah! Weón, cacha, cacha. ¡Uh! ¡Oh! que con un árbol. la weá. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer en esta weá, weón? A ver. Rr, cacha tripling. Rr, ya caché cómo mover la moto. Mira, eh, mi 360. Ah, funcionó. Ahora salimos de acá, compadre. Vamos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, el weón! Ya, ya estoy experto en moto, compadre. Caché, viene. Está haciendo el curso de la weá, weón. Cacha 360. Más velocidad... ¿Qué te creí? Mira, cacha... Más rápido, compadre, vamos, vamos. Ah, bien igual, bien igual, ¿o ¿no? Cacha. Cacha, weón, me recorrido Estaba un GTA, weón. Ah, cacha. Cacha, weón, voy más rápido, weón. Ah, no, weón, ah, voy en la raja, pero a ver... Ah. Y si ando rajado para el otro lado, así... Me pego unos ramplazos rajado acá A ver, de nuevo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué weá! Me tiraron una piedra <risa> Trampa A ver... Oye, ya, como que ya me caché todo el mapa A ver, a ver vamos a ver, para acá. Cáchame... ¡Ah! Esta weá, mira ¡No! Oye, hay una montaña rusa... Veamos, weón, si sin si moverse... A ver, ¿qué? Ah, perdí, weón. Ah, es con vida, weón. Ya, pero ahora que ya estamos como cachando el mapa. Eh, deberíamos ponerle... Deberíamos ponerle... Ponerle, ponerle... Bueno. Vamos a ir directo a esa montaña rusa, compadre. A ver. Ah, ahí está, pues ahora vengo a dar cuenta. La weá tiene bike 5, ¿cachai o no? Ahí al lado, por al, abajo a la derecha dice bikes 5. Entonces tengo 5 bikes. Mira la weá, tengo 5 bikes para wear por el prado como un cervatillo. <ríe> a ver qué es esa weá. Ahora que estoy en cero, a ver. Crash helmet, weón. Qué weá cago el helmet, weón. O, oh, o, oh, oh, oh, es anti la weá, eh Nada, weón. Porque aquí tú tú que cualquier weá y morís, po, entonces ¿Para qué es crash helmet? Y si paro alguna weá, nada, weón. ¿La barra espacio? Tampoco Ya, el tiempo, tengo 10 minutos Pa' wear. O, si, 10 y 11, no, sumando, po, weón. Llego 10 minutos, ¿cuándo? ¿Mm? Dice bonus, eh, si paro y si avanzo... 59, 58... ¡Ah, el bonus va bajando! Ah, entonces yo me tengo que mantener haciendo weá en este mundo... 50... Claro, para no llegar a cero, pues po weón. Porque es el bonus, claro. es ¿Cuánto te demoráis en hacer tantas weás? A ver, ya. Aquí voy a partir. Voy a subir desde acá. Algo me tendrá que dar si la weá... Bien, la weá, pues weón. A ver... Vamos. ¡Nañañañañañañañañañañañaña! ¡Cach! ¡Ah! Oh, me caí, weón. ¡Vámonos de nuevo. Acompáñenme en esta fantástica aventura de Action Bikers. Donde soy un motociclista. Que me creo... Los Dublin. No, Debling, los Deblin. Los Deblin. Me acuerdo que hay una serie que se llama Los Deblings Que era una familia... O Ser un weón que andaba en moto. Su hija. Yo un amigo así que era, que era como crespo. Puta la weá, me caí, weón. De nuevo. Pero esto debe ser como ya lo máximo del juego, weón. Dar vuelta a la montaña rusa. Ah, Creen que no lo voy a lograr, eh. ¿Creen que no lo logro? De hecho, weón, más difícil es que subir una montaña rusa en. en action biker, compadre. Vamos, a ver, a ver, a ver. A ver a ver acá. A ver. Oh, oh, oh, oh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que el bonus va bajando! Ah, ¡No! Ahí, ahí, ahí. Eso, eso. vamos, vamos, vamos. Calmado, vamos a fumar un cigarro. <ríe> Pensaron que la moto iba a seguir volando, weón. ¿eh? A ver. Calmado por acá, después acá. ¡Oh! <risa> Action biker pues, weón ¿Cacha, A ver que esa, weón Crutch helmet tengo Y ahora Reading laters ya, ya cachamos que hay Reading laters Puta que lata Por la de la montaña rusa, weón Me dejó picado, weón ¿Dónde está la, weón? Quiero, quiero jugar hasta Hasta pasarla, ¿cachai? Esta, weón, es como soy como un Tony Hawks weón, del pasado, así, pero en moto. Soy como Tony Hawks en moto. Cacha, ahora no marca la wea. Ahí está la wea. Oye, ¿y, y por, qué, por, por qué están estos ladrillos? Weón? Están, están cerrando el paso, weón. A ver, cachemos. Más rápido. Puta, está cerrado. Pensé que la wea se podía dar la wea. A ver, cerquemos, pues cachemos que hay para los lados. ¿Cacha? allá adentro hay otra wea Aquí entremos, a ver, cachemos que va esto Mira Highway código del libro de Highway De la alta, alta... Código libro alta velocidad De la ruta rápida Espérate, no, no, no, quiero ir para atrás Puta, ¿no anda para atrás? Ay, si hubiera quedado más cerca hubiera muerto, pues weón. Bueno. No hubiese tenido espacio para rotar la moto. Está buena la moto, weón. Bueno. Yo que ando como una maraca. A ver, calmado que hay una concho. Mira. A ver. Cacha acá. Es como. ¡No! Chucha. Y si, me, si me caigo, weón Tal vez las weas Se tienen que comer por orden Por eso no me puedo comer el helmet O oh, ya me lo comí A propósito de comer Medio hambre A ver, acá Ya Ya No creo que me ween Porque me demore weón. Ah, pero más lento, compadre Más lento ahí Ahí, aleta La weá no puede ser más lenta, po, weá Weá malo, ¿cachai? Mira, weá Ya, pero, weá ¿Pues ya a cuántos metros de altura? Fácil, unos 3 metros A 3 metros de altura estoy en la weá, po, El personaje viene como preparado para las caídas, ¿cachai? El weá sabe, po, weá Hmm. Tal vez Yo soy la moto Tal vez yo soy la moto Y el weón es un weón que te está viendo como tú Te movís como un moto y está haciendo un experimento ¿Cachai? El weón está haciendo como un experimento así como que ¿Qué wea? ¿Es una broma esta wea? ¿O sea no hay baja? A ver un poco más rápido, digo yo, ¿no? Cacho una la grúa. Uy. Cuando está mirando la grúa casi me caigo, weón. O sentí que me iba a caer. Ahí. Eso. Está bien hecho el juego, weón. Esta bola es un weón loco, weón. Un weón volado, weón. Muy uh, uh, rajado. Uah. No, había un bug. Ah, vamos, vamos, vamos, vamos. Tal vez estoy haciendo montaje. Tal vez estoy haciendo puntaje, weón. Bueno, a ver. Ya, voy a bajar. Tal vez el computador está pensando en este momento. Este weón está marcando como una línea, ¿cachai? Entonces, como que el weón marca la línea donde voy a hacer puntos. Me cayera, weón. Cacho y rajado. Vamos, a ver, bonus, alguna weá. Y no te da nada, no te dice ni una weá, weón, nada, weón. ¿Qué hay para acá, wea? Ya. No es nada, como... weón. A ver, aquí está esta cuestión, par. Caja de cambio. La bike puede usar. Bajos cambios para improvisar la aceleración Tenéis razón, pues mira Low, High Ups Ahí estoy Low Ahora estoy High, mira Low Y High No sé. ¿Y dónde veo la velocidad? ¿Para qué? ¿Para qué low-high, weón? Al fin y al cabo esa weón no me va a servir de nada, weón A ver... ¿Y si toco esto no? ¡Miren, brilla esa weón! Yo ocupaba la, la tecla para arriba y la otra para abajo Me encuentro gracias a esta weón Ya, vamos a buscar ese que faltaba, weón Hay uno... ¡Oh! ¿Qué pasó, weón? No, cacho, ¿qué weón pasó? Murió ¿O se fundió el motor, weón? ¿Te imagináis? Ya yeah. Ah, mira, puedo andar bajado acá, mira Low, high Uh, buena velocidad Ah, el fuel, pues, weón Tengo fuel, mira Hay una weón que va bajando, que está ahí al lado Mira, ahí voy rapidito, weón, mira Si, sí, controla la moto mejor, weón mm, la raja, weón, mira Pensar que vertí como un pollo, weón A ver, oh Me quedan dos bikes Y lo único que sé, que todavía no sé qué, weón, tengo que hacer en el juego, weón Si sí, esa es la, weón Quiero buscar esa que me faltaba tocar Acá creo que está, por acá o no? Aquí está, acá Ah, ya me la había comido Era la era la montaña rusa oh, O no? No, pues esta, esta No, esta guana bueno, la hice, a ver Mira, esa no me la comí Vamos a buscarla Ya, a ver ¿Qué dice ahora? Globes Pero qué onda weón Ahora lo que yo no entiendo es para qué me sirve toda esta weá, cachai a ver, ahí voy low Ahora high De repente, ¿saben que pensé, weón. En un juego de Atari que algunos, quizás, los que me están escuchando, lo hayan jugado. Se llama Cicle... Cicle Knight, Como el caballero... el caballero anda a lavar. <risa> El caballero... Mmm, es un weón que es como medieval, pero anda en moto, ¿cachai? Lo estuve jugando harto rato, weón. tengo ganas de subirlo, pero... Eh. Lo subiría como por parte, como lo hice con el Ninja Comando ¿Cachai? Mira, hay otra weá. Ah, lo terminé así ¿Qué? ¿Qué? Chocó, weón Action Biker No sé qué más les puedo decir, pues, weón. Raro el juego, extraño Puedo hacer muchas weas sin que me digan Anda para allá, anda para acá Está todo ahí entretenido el juego, compadre, es como para pasar el rato moviendo una moto, weón, y viendo qué pasa, pero no sé, si alguien me puede dar alguna especificación más clara del juego, de que si es que hay algún objetivo puta, sería la raja que lo colocara abajo, pero por ahora Action Biker, para mí es un juego que es para pasar el rato weón. esta weón la diseñó un weón volaba. no tenía nada que hacer, weón, inventó un circuito para, vayan a huear un rato en moto, ya que capaz que haya sido un weón motociclista, weón ¿Cachai? Que como no podía andar rajado en la realidad. Hizo la, el juego este de Action Micro. ya estimamos. Nos estamos viendo en otro jueguito el recuerdo. Cuídense, nos vemos.